Podemos ahora empezar a utilizar Spider como una calculadora, lo cual nos permitirá observar cómo funcionan los operadores básicos para los tipos de datos int o float, de tal forma que es posible realizar operaciones matemáticas, como por ejemplo 1 más 1 o 3 menos 1, de tal forma que podemos ver que al dar clic en el intro vamos a una nueva línea, sin observar cuál es el resultado. Sin embargo, podemos hacer clic en la tecla F9, observando cuál es el resultado de la suma o de la resta. También podríamos realizar la resta como una operación de suma por su valor invertido, lo cual daría también el mismo resultado. Igualmente, otra operación básica podría ser la multiplicación, de tal forma que podríamos observar que esta da un resultado de, de multiplicación. Otra operación un poco más avanzada sería la operación de exponencial, la cual nos permitiría obtener un valor de, de elevado a algo. Este elevado también podría ser utilizado para obtener raíces cuadradas, de tal forma que podríamos realizar la inversa de un número para obtener un, un, una raíz cuadrada, de tal forma que esto sería otro tipo de datos. También podríamos operar mediante la operación de división. Para ello, podríamos utilizar la barra invertida. En ocasiones, en versiones antiguas de Python, era necesario declarar los números como float para, de, para dividirlos y que estos diesen un resultado de, de tipo float. Actualmente, la división normal suele dar resultado de tipo float. También podemos hacer una división entera, de tal forma que únicamente vemos la parte entera del resultado. O también podemos analizar y ver cuál es el resto de una operación, con la operación módulo, de tal forma que esta nos orienta a cuál es el resto de la división, de tal forma que podemos observar el resultado. Existen más operaciones matemáticas que se pueden realizar, sin embargo, para ello es necesario importar el módulo matemático, de tal forma que esto nos permita posteriormente realizar otras operaciones, como por ejemplo... Las, las trigonométricas, pudiendo realizar la operación coseno, de tal forma que ésta nos dé también un resultado. Esta es una forma básica de operar con las operaciones matemáticas en Python. Sin embargo, existe otra visualización de ejecución de maneras más avanzada